Bienvenido a mi canal Micto, soy El Caminante. El tema de hoy son los principios Mode 1. Para quienes ya son suscriptores del canal o tienen varios meses o incluso años siguiendo mi contenido, ya sabrán lo que es Mode 1 y posiblemente, si leyeron el libro con el mismo título, también sabrán cuáles son los principios Mode 1. Pero, si eres nuevo en el canal y no tienes la menor idea de lo que estoy hablando, Vamos a corregirlo ya mismo. Mode One es un estilo de cortejo y comunicación verbal creado por el difunto Alan Roger Curry. Y este estilo de cortejo y comunicación verbal tiene como objetivo principal identificar de la manera más rápida y eficaz a las mujeres que realmente están interesadas en ti y no desperdiciar tu valioso tiempo, en ocasiones dinero, en aquellas mujeres que no lo están. Para lograr el objetivo principal, debes ser lo más específico, honesto y directo al momento de expresar tus intenciones afectivas y o sexuales. Pero bueno, esta es la definición a grandes rasgos. Si tu deseo es aprender sobre este estilo de cortejo, aquí abajo en la descripción del video encontrarás los libros que debes leer y los enlaces de descarga completamente gratis. Y pues damos, eh, damos inicio con el tema. Principios Mode 1. Principio número 1. No dejes que el miedo controle tu comportamiento. Aun cuando tengas miedo de abordar a una mujer que te parece atractiva, Fuerzate a tomar acción, recuerda. Es mejor un rechazo que un arrepentimiento. Principio número 2. Nunca te disculpes ni te retractes de lo que le dijiste a una mujer de forma específica, honesta y directa. Debes mantenerte firme, no importa si ella te critica o incluso te insulta. Nunca debes retractarte, porque si lo haces, demostrarás que eres débil demostrarás que únicamente estás aparentando tener huevos cuando en realidad no los tienes. En ese momento estarás enfrentando tu miedo al rechazo. Ella te estará probando para averiguar si eres capaz de sostener lo que le dijiste. Que eres congruente entre lo que dices y lo que haces. Principio número 3. No free attention. No regales atención, evita tener pláticas triviales con las mujeres, no te pongas de pechito como su elevador de autoestima halagándola todo el tiempo y diciéndole lo hermosa o sexy que es, tampoco te pongas de pechito como su bufón o entretenedor cuando ella se sienta aburrida, porque entonces únicamente te va a buscar cuando se sienta aburrida y quiera que tú la entretengas y la diviertas tampoco te pongas de pechito como se escucha problemas. Ese, amiguit, ese amiguito que busca para desahogar sus quejas, frustraciones y tristezas, llegando a puntos extremos en los que tienes que escuchar cuando te cuenta cómo el hombre patán en turno acabó en su boca e hizo que se tragara su semen. Luego de eso... Él la votó y se buscó otra mujer. Principio número 4. Nunca permitas que una mujer tenga un comportamiento contigo que tú no toleras. Simplemente déjala. Recuerda que debes tener un comportamiento fuerte y debes respetarte a ti mismo. Tú decides qué comportamientos tienes con las mujeres y qué comportamientos les permites a las mujeres tener hacia ti. De nuevo, si una mujer tiene un comportamiento contigo que tú no toleras, que te insulte o que te falte el respeto o que te haya sido desleal o infiel, simplemente déjala. O como decimos en México, mándala a la verga. Principio número 5. Nunca trates de disminuir el valor de otros hombres frente a una mujer. Eso te hará ver inseguro y lo peor es que hará que ella le preste más atención a ese hombre al que tú estás criticando. Pues creerá que tus críticas son porque le tienes envidia a ese hombre. Principio número 6. Nunca seas sexual ni erótico con una mujer hasta que hayas generado la confianza suficiente para acercarte a su oído y susurrarle con una voz suave y profunda como pretendes cogerte. O sea, cómo hacer tu plática erótica susurrando la lógica. Esto lo vas a leer en algún momento en el, en el libro UDIL otra vez. Y el último principio, principio 7. El hecho de ser rechazado por una mujer no significa que ser específico, honesto y directo no funcione. Y esto, como ya te lo dije en un principio de la definición del, o el objetivo principal de Mode One, es identificar de la manera más rápida y eficaz a las mujeres que realmente están interesadas en ti y no desperdiciar tu valioso tiempo en aquellas que no lo están. Entonces, este principio de que dice el hecho de ser rechazado no significa que por eso ser específico, en esto directo no funcione. Quiere decir que tú sí estás cumpliendo el objetivo principal de Mode 1, de mode identificar... Rápida y eficazmente a las mujeres que realmente están interesadas en ti Y no desperdiciar tu valioso tiempo en aquellas que no lo están Si yo voy y abordo una chica que me parece atractiva Y la chica en cuanto la abordo le digo Oye, me gustaste, déjame decirte que no pretendo ni me interesa ser tu amiguito Quisiera que tú y yo tengamos una cita Para platicar, conocernos mejor y ver qué se puede dar entre tú y yo Y ella me dice ¿Sabes qué? Es que estoy casada Tú ahí terminas la interacción y abordas a la siguiente mujer de tu interés, Llegar su madre y la que sigue. Tú no vas a estar desperdiciando tu tiempo con una chica a la cual, pues ya te rechazó. Finalmente tú no eres monedita de oro para caerle bien a todas las mujeres. Ahora bien, de nuevo, si quieres aprender sobre este estilo de cortejo y seducción, Mode One, ser específico en esto directo, con respecto a tus intereses afectivos y sexuales. Abajo, en la descripción del video, están los tres libros que puedes leer, La posibilidad del sexo, Mode One y Udilo. Uh, otra vez. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo, coméntalo, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que estés al tanto de todas mis actualizaciones. Hasta luego, El Caminante Micto.